Prestos a realizar un amarre de amor solicitado por uno de nuestros clientes alrededor del mundo. Que quiere regresar la felicidad a su hogar. Hacemos mejor trabajo trabajos vudú de magia negra para regresar, para ligar, para cruzar, para desligar a esa persona que es tormentosa, a esa persona que es tóxica. Tiene un amor perdido, un amor imposible, se lo recuperamos. Ligado, obligado, sometido o humillado. Haciendo tu voluntad por medio del poder de nuestra magia negra. La decisión es a tus manos y continuar, continuar sufriendo por amor o contactarnos inmediatamente al WhatsApp 320-696-2816 y al 315-630-4823. Código país57 Colombia. Soy el mejor hechicero de Latinoamérica. Atrévete y déjate sorprender.